a través del derecho subjetivo los programas que están en marcha Emancipa y David, que en este momento atienden a más de 6.000 personas que reciben una subvención eh, para sus eh, viviendas. Volví a solicitar en la subinsa y le dije, cuando me dijeron, ¿eres Carmen? Sí. Pues te vamos a dar una buena noticia que te ha tocado un piso y estoy pues muy bien, muy contenta. Accedimos gracias a, una, a un familiar nuestro que nos comentó el tema este de, de Nansubitsa, que ayudaban a, a gente con pocos recursos a, a encontrar un, un alquiler asequible. Hombre, sobre todo la ventaja principal que nosotros hemos notado en mi familia es el llegar a fin de mes. Vamos a seguir dando una respuesta a la demanda de vivienda social creciente de nuestra población. Gobierno de Navarra. Nafarroaco. Gobernua.